de nuestro proyecto Somos Pequeño Comercio Somos Cartagena Hoy por primera vez tenemos una entrevista a tres y estamos con Alberto y con Marta Hola Alberto, Marta, ¿qué tal? Hola, buenas, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Caspar Buenas tardes a los dos eh, Yo deseoso de, de que nos contéis vuestro proyecto, vuestra idea y en primer lugar que nos digáis quién sois Alberto, preséntate Vale, yo soy Alberto Urrea eh, vivo en Cartagena, estudié un grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y trabajo como entrenador personal junto con Marta, en, un, en una pequeña empresa que hemos montado. Y cuéntanos, Marta, ¿quién es Marta y qué empresa habéis montado? Bueno, pues yo soy Marta Romero, también soy natural de, de Cartagena y estudié también la licenciatura de Actividad Física y Deporte. Eh, luego estudié también un posgrado y bueno, somos deportistas de toda la vida, nos conocemos del mundo del atletismo porque somos atletas. Y bueno, eh, por nuestra experiencia y por nuestros estudios y un poquito por la idea que teníamos de actividad física, decidimos montar en 2016 nuestra empresa, que se llama Fit una empresa de entrenamiento, el logo que tenemos aquí. Y bueno, ahí comenzamos nuestra aventura en 2016 <risa> con una sola persona. <risa> Y ahora que estamos ya en 2020, eh, contarnos ¿qué estáis haciendo? Es decir, ¿qué, qué? cuando habláis de entrenamiento, si nos podéis dar más detalles de cómo entrenáis a, a las personas y, y también me interesaría conocer esa historia de cómo surge en 2016 esa idea. Pues bueno, Laspar, pues a partir de aquí te contamos un poquito. Nosotros tenemos eh, varias líneas, somos un equipo de cuatro entrenadores eh, todos, mmm, bueno, tenemos tres entrenadores licenciados y una técnico en actividad deportiva, también en TAFAP. Y a partir de aquí lo que hacemos es entrenamientos en grupos reducidos, con una gran apuesta desde el principio por el aire libre. Nosotros, los entrenamientos en grupos siempre fueron reducidos y al aire libre. Por nuestra experiencia en el ámbito del atletismo, como atletas nacionales, que hemos sido todos también, eh, entrenamiento de élite, dirigido sobre todo a la preparación de oposiciones. Y, eh, por último, también hablar de, de nuestra última incorporación, que es la línea de corredores, de corredores populares, también un poco vinculada a nuestra experiencia como atletas y como entrenadores nacionales de atletismo. Eh, debido un poquito a la situación, llevamos un entrenamiento a distancia, ahora también lo estamos potenciando, y entrenamiento personal las últimas líneas en incorporar y bueno, para contaros también un poquito cómo comenzó todo, bueno que nos lo cuente el compañero Alberto bueno pues nosotros eh, la idea que teníamos es que siempre estamos involucrados en atletismo llevamos desde pequeños entrenando desde los 10-12 años entrenando en la pista y entonces después de estudiar la carrera el paso que era siguiente natural era eh, enfocar eso hacia demás personas Enseñarles todo lo que habíamos aprendido en la carrera, todo lo que habíamos aprendido en el atletismo y así empezó así empezó Alma, con una persona, eh, con un opositor y ha ido creciendo hasta los 160 que teníamos en febrero. Y bueno, ahora que precisamente he dicho tenéis en febrero, eh, todo, toda esta crisis eh, del, del coronavirus, la, de, la declaración del estado de alarma, <ríe> entiendo que directamente pues os evitó o prohibió el contacto físico con, con vuestros clientes. Y por lo que comentaba Marta, ¿habéis empezado algún tipo de entrenamiento online? ¿Cómo, cómo estáis gestionando esta... Bueno, ahora se va a producir la desescalada, pero hasta ahora, ¿cómo habéis, habéis estado gestionando el, el, los entrenamientos con vuestros clientes? Bueno, para nosotros al principio eh, era romper un poco con nuestra dinámica, porque precisamente nuestra línea... Nuestro gran pilar es el aire libre, entonces de repente, bueno, tuvimos que, que renunciar a esa parte del aire libre. El contacto también con nuestros clientes siempre ha sido muy importante y muy cercano y de repente perdimos ese contacto. Pero gracias a que teníamos mucho trabajo hecho, fuimos a responder rápidamente. Entonces desde el principio, desde el principio buscamos la línea online, entonces hemos seguido manteniendo nuestro servicio con las sesiones diarias eh, hemos tenido sesiones todos los días de la semana de todos los contenidos que veníamos trabajando a nivel libre lo hemos podido adaptar porque teníamos una metodología ya muy desarrollada de, llevamos trabajando desde 2016 con un método propio entonces lo teníamos ya muy trabajado en ese sentido no nos ha costado tanto dar el paso no sí, la... para que te hagas una idea Gafar eh, antes el 90% de nuestros clientes eran de, de calle o de atletismo. Y ha la vuelta a todo. Ahora son el 100% de... Claro, es una, es una locura. Pensando, no habíamos pensado nunca que esto iba a pasar. Entonces, lo bueno es que ha venido para quedarse. Que podemos incorporarlo dentro de... Como un producto más. Sí. Efectivamente, como comentas, yo creo que ha pasado en muchísimos sectores. También, por ejemplo, lo que es la formación o la educación. Han tenido un giro de de 360 grados, o, perdón, de 180 grados y, y se ha incorporado esta nueva faceta de la, del mundo online que creo que facilita muchísimo las cosas, porque precisamente a lo mejor tenéis la posibilidad de llegar a muchísimos más clientes que antes no podíais llegar, gracias a, a las tecnologías. Eh, en ese sentido, no sé si había encontrado algún problema o algún sí. obstáculo dentro de la tecnología o ha sido todo verde y estupendo. Pues sí, el mayor problema que hemos encontrado es que hay mucha gente ofreciendo lo mismo y muchas de ellas informativos. Entonces, estaban ya allí cuando nos llevamos nosotros a ponernos delante de Instagram. Esa gente asistía, tiene muchos seguidores, eh, no tiene formación, pero hacen cosas muy parecidas que a la gente le vale. Entonces, pues el mayor obstáculo que tenemos es ese, intentar que la gente sepa que tiene que contratar a una persona que haya estudiado para esto y que tenga una formación superior, porque no le no vale un para, para hacer entrenamientos personales. ¿Qué diferencia destacarías tú precisamente? ¿Qué, qué aporta el, esa persona que tiene mayor estudio o cómo podría un cliente identificar eh, qué es bueno a nivel de entrenamiento o, o qué no? o quién, ¿A quién seguir en, ya no en redes sociales? ¿A quién contratar al fin y al cabo para, para cuidarse? Porque efectivamente como estás diciendo es peligroso, estamos hablando de la salud de las personas y no hacer las cosas adecuadamente lamentablemente en nuestro ámbito es complicado porque a nadie se le ocurriría eh, o no es muy aconsejable pues cuando tienes un problema de corazón automedicarte o eh, llevar por ti mismo el tratamiento o, o, o un vecino o un youtuber de las recomendaciones no en este sentido la actividad física eh, al final está relacionada con tu salud entonces debe ser un profesional que ha estudiado que se ha formado para guiarte en ese proceso. El proceso además debe estar adaptado a cada persona. Por eso nunca estuvimos a favor de los entrenamientos masificados porque una misma cosa no le sirve a todo el mundo, ni le vale de la misma manera. Eh, los youtubers tienen mucha más eh, visibilidad, es algo contra lo que hemos tenido que luchar. Los profesionales tenemos menos visibilidad en ese sentido y probablemente una peor imagen en el sentido de que no estamos acostumbrados a vender simplemente nuestra imagen. Nosotros estamos acostumbrados a vender nuestra profesionalidad, pero para eso tienen que conocernos, ¿no? Entonces, un youtuber eh, o cualquier persona no cualificada, eh, cualquiera puede coger una sesión de entrenamiento por YouTube, por ejemplo, y ponérsela. Pero ese es eso lo adecuado. Nunca va a estar adaptado, nunca va a seguir la progresión que necesitamos, nunca va a tener en cuenta el estado en el que estamos o lo que hemos venido haciendo o lo que tenemos que llegar a hacer. No me cabe duda que, bueno, al final todo cualquier servicio, ya sea en este caso de entrenamiento o lo que sea, siempre que sea personalizado, pues por supuesto es muchísimo mejor y comparto totalmente lo, lo que estás comentando. Eh, volviendo al tema de los entrenamientos y teniendo en cuenta las fases de desescalada que ha propuesto el gobierno... El lunes en concreto, pues empezado aquí en Murcia la fase 1. Parece ya que todo se va a abrir un poquito más. Entiendo, con esa fase 1, ¿vosotros podéis, eh, ¿podéis empezar ya a trabajar, eh? tener contacto con, con los clientes? Nosotros pensamos que sí. Falta ver lo que dice el gobierno, pero nosotros pensamos que podemos hacer entrenamientos por lo menos con grupos muy reducidos, de grupos de dos o tres personas y, y todos muy protegidos, todos con mascarilla todo lo que pide el gobierno. Nosotros creemos que sí podemos trabajar. Además, trabajamos en la calle, entonces no creo que haya ningún tipo de problema. No trabajamos en un gimnasio cerrado Nosotros bueno, bueno. Estamos, estamos preparados para esa eventualidad porque al final nosotros ya manejábamos la calle, es decir, estamos, siempre hemos trabajado en entornos abiertos. Eh, hemos trabajado en la pista municipal, en una de nuestras sedes, en la pista municipal de atletismo, que es una instalación que en fase 1 ya se prevé que el atletismo esté permitido porque es un deporte individual. Estábamos trabajando ya con grupos reducidos, con lo cual la dinámica de trabajo nuestra nos permite seguir trabajando de la misma manera. No es que antes trabajásemos con grupos de 20 personas y ahora tengamos el problema de reducirlos. Nosotros ya trabajábamos con grupos de 20 personas, donde podíamos mantener distancia de seguridad y además éramos capaces de, de, de seleccionar los ejercicios pues, para que no haya contacto, para poder manejar esas variables. Entonces, en ese sentido, estamos. bueno somos bastante positivos con respecto a, a la vuelta. Solo esperar ahora que la gente que ya ahora ha salido y aprecia la actividad física al aire libre a los grupos reducidos, bueno, que, que nos conozca porque siempre apostamos por el aire libre en un entorno en el que, en el que somos unos privilegiados. Pues me parece la verdad vuestro negocio muy chulo, es, eh, además creo que es el momento adecuado wow, o estáis en un momento que os puede venir muy bien porque precisamente quizás lo que son las instalaciones cerradas tipo finasio, van a tener más dificultades y es muy llamativo, conocí a Alberto en este caso de, de antes pero sí que es cierto que no, no conocía en profundidad lo que hacíais y, y me parece, bueno no sé no, no sé si me, si me animaré, <ríe> Digo, me llama mucho la atención pero creo que es una forma diferente de, de ver el deporte, el ejercicio y, y os deseo lo, lo mejor y animo a todo el mundo que nos esté viendo a, a que pruebe con vosotros. Porque entiendo que no, esto no es llegar y como el que se apunta al gimnasio, ¿tenéis sesiones de pruebas, sesiones gratuitas? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo gestionáis? Imaginaos que alguien es que os está viendo y quiere contratar vuestro servicio, ¿Qué le diríais? Nosotros normalmente siempre dejamos probar una o dos sesiones antes. Porque queremos que el que se quede con nosotros se quede porque, porque le guste, no porque te ha atado a una, a una cuota que le pones a inicial. Pero aquí hemos pensado hoy, como, como estamos hablando contigo Gaspar, que todo el que vea tu vídeo le regalamos su, un mes para que pruebe con nosotros. Para que, para que pruebe la, como es y para que vea si sí, a ver si le, si le gusta. Creemos que si vienes a probar o cualquiera viene a probar con nosotros, pues eh, estamos seguros que le va a gustar la, la filosofía y un entrenamiento diferente. Bueno, mejor oportunidad que ahora de poder disfrutar un mes gratuito y sobre todo después del confinamiento. Yo creo que yo no soy muy deportista es de reconocer, pero a mí ahora me apetece hacer deporte después de tanto tiempo encerrado. Eh, por pues nada agradeceros vuestra propuesta. Eh, espero que se anime muchísima gente a probaros por lo menos, a disfrutar de ese mes gratuito y, y hacer deporte, porque al final es algo que sí que necesitamos todos y que es muy muy muy positivo tanto para la salud. Física como, como mental. Por último, sí que os pediría que lanzarais un mensaje de ánimo a, a Cartagena y a todas las personas que nos están viendo. Alberto, cuéntanos. Pues nada, que somos una empresa sí. pequeña que hemos nacido desde tener una sola persona hasta llegar a los, como te he dicho antes, los 160 que teníamos en febrero. Y siempre apostamos por la calidad. Y de ahí no nos va a mover nadie. Queremos calidad, calidad, calidad y que seamos profesionales todos los que la demos. Y que vengan, y que vengan a probar. Bueno, yo animaría a... Somos cartageneros, eh, nuestro equipo son, somos todos eh, atletas de aquí, deportistas que hemos nacido aquí, que queremos nuestro entorno, que disfrutamos de nuestro entorno. Hemos apostado porque nuestra gente de Cartagena disfrute de haciendo actividad física de manera diaria en un entorno que, eh, bueno, no sabemos el valor que tiene, pero realmente vivimos en un entorno privilegiado. Es momento de hacer actividad física eh, al aire libre y sobre todo de forma saludable y guiada, guiado por profesionales. Claro. Si puede ser con nosotros, bueno, pues estaremos encantados de, de ayudaros. No hace falta ser un gran deportista y la actividad física tiene que ser, bueno, en el nivel de cada uno y hay que conseguir automatizarlo ¿no? y, que, y que se forme parte del día a día. Marta, y disculpa un momento, Gaspar, que os diga eh, que tenemos grupos también en Cabo Palos. No lo hemos no he dicho antes, que la gente no, se, no piense que solo trabajamos en Cartagena. Tenemos en Cabo Palos, en Mar de Cristal, en La Manga, y solemos hacer todos los veranos, eh, trabajamos en las playas. Entonces, pues que, que, no se, que si quieren probar, que, hay, que estamos allí. En Cabo Palos no, también. Tan pronto como hablan las playas, volveremos a estar, como cada verano, estamos siempre todos los veranos en la playa de Levante de Cabo de Palos y también estamos en Playa Paraíso. Con nuestro grupo. Tenemos grupos todo el año, pero en verano, además, tenemos grupos de verano aquí en, en la zona de Cabo de Palos. Pues genial, compañeros. Eh, me parece estupendo la labor que hacéis. Eh, desde aquí me voy a comprometer a aprobaros, ya que habéis ofrecido ese mes gratis. Hay, simplemente habrá que hacer ese hueco en la agenda pero me apetece un montón conoceros y conocer de primera mano pues, esa actividad que hacéis, que no me cabe duda que tiene que ser muy profesional y, y sobre todo por, por las palabras, como decía Marta, de aprovechar el entorno y disfrutar lo que muchas veces no, no valoramos lo, lo que tenemos, como bien comentaba. Somos Pequeño Comercio, somos Cartagena, dad difusión, compartir ayudarnos a, a que este proyecto siga creciendo y que tenga la máxima visibilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.